Bienvenidos al, al módulo de sistemas de puesta a tierra. En este caso hablaremos de métodos de medición de puesta a tierra. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor de la Universidad Simón Bolívar. Generalmente para la medición de resistividad del terreno se utiliza el método de vena o mejor conocido como el método de cuatro electrodos que básicamente consiste en enterrar cuatro electrodos equidistantes, inyectar potencial a través de, dos de ellos y medir corriente a través de los otros dos. Esto me permite, a través de las fórmulas que establecen en la literatura, calcular la resistividad del terreno. Las mediciones dependerán de la distancia entre los electrodos y el contacto de cada uno con tierra. La distancia P entre electrodos no debe exceder un décimo de la distancia A, es decir, la distancia entre los electrodos más distantes. Con estos datos se puede calcular la resistencia y evaluar la resistividad del terreno de acuerdo a la profundidad, lo cual viene dado por la ecuación que se muestra en la Alame. Los, como los resultados de las mediciones son normalmente afectados por materiales metálicos enterrados, se recomienda realizar la medición varias veces cambiando los ejes de los electrodos en 90 grados en cada medición. Cambiando la profundidad y la distancia entre los electrodos, se puede tener un valor de la resistividad más aproximado a la real. Recordemos que la resistividad varía con la composición del terreno, es decir, para terrenos que donde utilizamos piedra picada, estamos hablando de resistividades de dos estratos. La resistividad propia de la piedra picada, que ronda entre los 200 y 300 ohmios por metro, y la resistividad propiamente de la franja de terreno. Esto se puede identificar a través del, del método de Wenner, distanciando los electrodos. A mayor distancia estamos midiendo las capas más profundas del suelo, a menor distancia las capas superficiales del suelo. Para medir la resistencia se utiliza... Normalmente un electrodo, la resistencia de un electrodo de tierra normalmente se determina con la corriente alterna o corriente directa. En cuanto a la frecuencia utilizada por muchos equipos en medición, se tiene que estar entre el rango de 50 y 150 Hz, muchas veces 93 y 28. El caso de sistemas eléctricos de gran tamaño en las áreas de distribución y transmisión, se usa baja frecuencia de bajas frecuencias de 20 a 600 Hz que es la más utilizada y termina valores estáticos de puesta a tierra. La componente inductiva en grandes sistemas representa un mayor porcentaje de la impedancia total de la puesta a tierra, ya que el valor de resistencia suele tiende a ser muy bajo en ohmios, menos de 1. En cuanto a la magnitud de las corrientes utilizadas en la medición de la resistencia de puesta a tierra, que el uso de la corriente va desde los pocos a hasta los cientos de miliamperes para sistemas instalados en zonas urbanas, en grandes subestaciones ubicadas fuera de zonas urbanas donde existen posibilidades menores de potenciales transferidos que afecten a personas o equipos, se pueden utilizar en el, en el orden de amperes a decenas de amperes. Recordemos que cuando inyectamos corriente en el, en el suelo, estamos produciendo diferencias de potencial. Por eso, a nivel residencial o a nivel urbano se limitan las corrientes a los pocos cientos de miliamperios, es decir, la corriente debe ser menor a un amper, mientras que en zonas alejadas como las subestaciones se pueden usar decenas de amperes para la medición. Para la medición de puesta a tierra existen diferentes métodos, uno de los más utilizados es el de dos puntos o dos polos. Este método mide el total de la resistencia del electrodo en estudio, más la resistencia de un electrodo auxiliar. Con un el electrodo auxiliar conocemos su resistencia, fácilmente se puede determinar la resistencia de puesta a tierra. Normalmente este método se utiliza para determinar la resistencia de un electrodo simple en un área residencial donde se tiene además sistemas de suministro de agua que utilizan tuberías metálicas sin conexión, o aislantes plásticos. Debemos recordar que actualmente la mayoría de los contratistas utilizan tubos de PVC para la instalación de agua fría y agua caliente. Entonces, esta prueba se puede utilizar en instalaciones que utilizan tubo galvanizado o tubo de acero para las instalaciones. La resistencia del sistema de suministro de agua en el área se asume muy pequeña, alrededor de un ohmio, en comparación con la resistencia máxima que puede tener el electrodo que está alrededor de 25 ohmios. En la gráfica vemos el esquema de montaje donde básicamente se inyecta corriente y se realiza la medición entre el electrodo que estoy realizando y la toma de agua. Recordemos que esa toma de agua debe ser metálica, si no la prueba dará valores errados. El otro método que también se utiliza es el método de los tres puntos. El método de los tres puntos consiste en medir la resistencia a partir de dos electrodos auxiliares enterrados de manera equilátera. En la lámina podemos ver cómo se calcula la resistencia del electrodo en estudio a partir de los otros dos electrodos. Se recomienda una distancia entre el electrodos de 8 metros o más cuando se estudie un electrodo simple es un método eh, que es influenciado marcadamente por instalaciones metálicas o conductores metálicos enterrados y no existe forma de eliminar dicha influencia. Otra desventaja de este método es que considera que el terreno es completamente homogéneo. Esto no es, no es cierto cuando utilizamos piedra picada en las construcciones. Recordemos que la mayoría de las construcciones en Venezuela se realizan bajo una capa de piedra picada ante las fundaciones. Entonces, este método no se puede utilizar si tenemos presencia de piedra picada. El otro método, y quizás el más utilizado por los diferentes contratistas y en la práctica, es el método de caída de potencial. El método de caída de potencial consiste en colocar dos electrodos en extremo y variar un electrodo central hasta que, la medición de potencial entre dos puntos cercanos se mantenga constante. En la gráfica podemos ver cómo varía el potencial en el terreno dado la inyección de corriente en los dos electrodos externos. ¿Okay? El de electrodo de prueba debe mantenerse. Generalmente esta prueba se realiza un 66% entre un 33 y un 66% de la distancia total entre los dos electrodos extremos que son los que estamos inyectando corriente. El electrodo de prueba básicamente sirve para medir la potencial con respecto a uno de los electrodos de inyección de corriente. Al momento de la medición deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos o los siguientes pasos. Desconectar del sistema de puesta a tierra en estudio de todos los componentes que, lo estén, conect que estén conectados. Conectar el equipo de medición a una barra o un electrodo en cuestión. Colocar el electrodo de corriente a una distancia conocida de la barra o el electrodo bajo prueba. Realizar varias mediciones de resistencia para las diferentes ubicaciones del electrodo de potencial sin mover los electrodos de corriente. El electrodo bajo estudio y los electrodos de prueba deben estar en línea recta. Graficar la curva de potencial obtenida o la curva de resistencia en función de la distancia hasta que estos valores se estabilicen. Una vez que se estabilicen, ese valor corresponde al valor de resistencia de la puesta a tierra. Generalmente este sistema es el que se utiliza en ambiente industrial. Tiene como desventaja que en muchas ocasiones nos encontramos que es necesario colocar picar las placas de concreto o las, o las bases del edificio para poder enterrar los electrodos. Algunas recomendaciones cuando se realiza la medición de puesta a tierra. Algunas veces el electrodo bajo estudio está instalado en cemento concreto o cualquier superficie en la que no es fácil la colocación del electrodo de prueba. En este caso, dependiendo de las sensibilidades del equipo, puede bastar colocar uno de los electrodos sobre la superficie y mojar dicha área, si el equipo tiene gran tolerancia o grandes resistencias de contacto. Es decir, básicamente vamos a humedecer las superficies aledañas al electrodo. Esto permite un mejor contacto y una mejor medición. Sin embargo, si esto no es suficiente, el equipo de medición presenta alarmas de alta resistencia y se puede utilizar mallas o pantallas metálicas y agua para bajar el contacto. Estos casos son muy poco documentados en la práctica, pues realmente al humedecer el, el terreno en el cual se está colocando el electrodo, así sea cemento o concreto, se logran bajos valores de resistencia y la prueba permite obtener valores Estabilizados de resistencia. Con esto terminamos el módulo de medición de resistencia. Como les repito, el, el método más utilizado es el de los tres puntos, debido a que no depende de una tubería metálica ni depende de dos electrodos de prueba equidistantes. Es el método más utilizado y debe ser utilizado en línea recta hasta que se estabilicen los potenciales.